En el, que ustedes ven aquí en la fotografía, La Batalla de Argel, se había estrenado en enero, una película sobre la guerra en Argelia entre franceses y argelinos de Giro Portecorvo Blue Up, que es una, eh, una película difícil inspirada en una historia de Cortázar, de Antonioni, también con Catherine Deneuve, en, en el cine de Regis, que estaba en el hotel, que luego cayó con el terremoto del 85 de en la Juárez se le el Cine Regis como Cine de Arte y la primera película que estrenan en julio del 68 es eh, Repulsión de Roman Polanski había una reseña de cine cada año y en 68 no obstante los acontecimientos que ya conocemos se hizo en Acapulco en noviembre y algunas de esas películas se exhibieron antes en la Ciudad de México películas como Laura del Lobo del Surco, y Berman el verano Caprichoso, del director checo Lili Menzel, Te amo, te amo del francés Alan Resné Bonnie and Clyde, que es sensacional de Arthur Penn, de dos una pareja de bandidos justicieros bueno, de bandidos estadounidenses con Faye Paz Patsy mi amor que era hubo uh, uh, uh, tres películas mexicanas en esa reseña Patsy mi amor con Ofelia Medina de Manuel Michel sobre un cuento de, de Gabriel García Márquez Los Recuerdos del porvenir de Arturo Ripstein, y una película hecha en México por un eh, cineasta, artista, un loco de origen chileno que se llama, porque todavía vive, vive en Francia ahora, Alejandro Jodorowsky, que se llamaba Fando Ilis. Era una película tan extravagante, tan heterodoxa, que rompía tanto con tantos moldes culturales y morales, que cuando se exhibió en noviembre del 68 en Acapulco, causó una escandalera de varios minutos y dicen que por eso la reseña cinematográfica dejó de realizarse 20 años, por temor a otras películas que fueran inquietantes. Pero fíjense qué interesante, el gobierno mexicano seleccionó para llevar a Capulco esta película y otras más, que eran películas que rescataban la discusión, el, el espíritu internacional de renovación política que circulaba, de muchas maneras. Los jóvenes de 68 oían música de rock. Esto no es una novedad. En ese año en la Ciudad de México había tres estaciones en AM. La FM casi no existía. Había una o dos nada más. Tres estaciones en AM que transmitían en inglés. Esto da la idea de lo importante que era en la formación cultural de esos muchachos la música que llegaba y la cantidad de opciones que tenían para escucharlas en, en la Pantera Radio 590, en Radio Capital en el 1260 de AM y en Radio Éxito que estaba juntito a Radio UNAM, bueno, junto a la XLA y la Radio UNAM, en el 790 de AM. ¿Y qué escuchaban esos muchachos? A partir de las listas de melodías más escuchadas que publicaban en algunas revistas, un colega de la Universidad de, de la Ciudad de México que se llama Fernando Mejía Barquera, compiló el Kid Parade del 68. Los jóvenes, cuando escuchaban música en inglés en México, escuchaban cosas como las siguientes, Hey Youth de los Beatles, eh, People Got to Be Free de los Rascals, Sunshine of Your Love y White Room del de Grupo Cream, Mrs. Robinson, que no sería que fue el tema de una película con Dustin Hoffman, de esta canción sensacional de Simon Agarfunkel. Eh, Eloy, Love You, de los Doors, Dance to the Music, de Sly y la familia Stone, Born to be Wild con el Steppenwolf. Eh, Aquellos fueron los días, Those Were, Those Were the Days, de Mary Hopkins una muchacha británica. Eh, en fin, ahí en a Lorraine Stone, se viven a Eric Borden y los Animales, que llegarían un año después a la Ciudad de México, a presentarse en un concierto que fue un escándalo, Revolución de los Beatles eh, y, otras, y otras más. Esta era parte del imaginario cultural de los muchachos, y cuando querían ir a escuchar música, podían acudir a cafés cantantes. Los cafés cantantes eran espacios, eso, se tocaba música, se ofrecía café, dicen que vendían otras cosas, no he encontrado testimonios duros que lo aseguren, pero hay lugares que fueron cuestionados, que fueron clausurados todos dos años antes, en 1966, y para 68 fueron abiertos una veintena de cafés cantantes, como aquellos cuyos nombres tienen ustedes en la pantalla. El Ruser, el Chamonix, el Sótano, el Chafarero, el Pau Pau, el Milet, etc., etc. En la foto está un lugar se a Chapó Melón, que estaba en, en la calle Molier, en Polanco, junto al pasaje a un lado del cine Ariel, con bueno, Ejército es Nacional, no estoy seguro, es que había dos cines ahí. Esta relación la, la hizo un biólogo rockero, que era un tipo sensacional que se llamaba Manuel Martínez Peláez, eh, que, que murió hace pocos años, y que aparte de ser biólogo y funcionario universitario, que era el profesor del CCH, hacía este tipo de recuento de la historia del rock mexicano. En televisión, la televisión nunca ha sido para los jóvenes, y mucho menos en México, pero en la televisión del 68 y en esos años, había programas como Discoteca Orfeón a Gogo con música muy comercial, pero que veían los jóvenes con grupos como los Rocking Devils, los Pudigas, los Hermanos Carrión, eh, los Flamers, los Belmonts, que era un programa muy curioso los viernes a las 8 de la noche en el Canal 2, no había televisión a color. O la gran mayoría de la televisión aún no era color, estaba empezando a separar apenas esa transición. Y era un programa muy curioso, porque mientras tocaban muy serios y con corbata de monio, los músicos, había unas muchachas que se subían en unas tarimas o en unas jaulas, pero no encontré fotos de muchachos en jaulas para traerse las fees y se contomeaban de manera muy psicalíptica. Entre lo que había en 68, había una intensa industria editorial. Ese año se publica el diario del Che Guevara. El Che Guevara, este personaje también mitificado y cuestionable, pero muy heroico también, había muerto en la Sierra de Bolivia un año antes, en 67. Se descubre el diario que llevaba en su recorrido por, el, por aquel país y en México lo da a conocer primero la revista Sucesos, lo publica completito luego se publica en partes, en la revista Siempre, pero la edición definitiva es esta, que tiene su portada esta foto mítica y famosísima de un fotógrafo llamado Corda, eh, Alberto Corda, que tomó en Cuba después del de, de, de, de, de triunfo de la Revolución, del diario de Che Guevara, que en México edita el siglo XXI en nuestro país, la primera edición tenía 10.000 ejemplares Hoy un libro que edite 3.000, ya es una cosa eh, llamativa, cada vez se editan 10.000 ejemplares se editó en el siglo XXI y costaba 30 pesos cada ejemplar. Aquel año, entre muchos otros, se editan libros editoriales como el oficio de escritor, que era una colección de entrevistas con escritores editores internacionales, eh, Faulkner, Hemingway, Dos Pasos, Serra Paul, Henry Miller, etc. Eh, y se edita un libro importantísimo en la literatura latinoamericana, difícil de leer Paradísimo, el Paradiso de José de San cuya edición fue cuidada por dos muchachos uno se llamaba Julio Cortázar y el otro se llamaba Carlos González, son los editores de esta versión de Paradiso había muchos editoriales que habían surgido en nuestro tiempo, era un editorial de temas económicos y sociales publicaba libros como México, Riqueza y Miseria de Alonso Aguilar y Fernando Carbona, una biografía de Robert Jaramillo que era el dirigente campesino asesinado de Morelos por el gobierno presidente de Azordaz seis años antes, en 62 siglo XXI que había nacido muy pocos años antes tenía una línea editorial muy eh, eh, completa de libros políticos por ejemplo, un diario un libro sobre el padre Camilo Torres que era un sacerdote que se metió a la guerrilla en Colombia, una colección de textos políticos de Ho Chi Minh, el dirigente de la Revolución Vietnamita, o un libro sobre los hippies, cuyo subtítulo le da idea del sesgo político que había en este bólogo, se llamaba «Expresión de una crisis», lo escribió Marga de Randall, que es una escritora estadounidense que vivía en México. Joaquín Mortiz era un editorial muy prolífico en esos años, y aparte de libros de literatura, que ahorita veremos algunos ejemplos, Joaquín Mortí se dice en 1968 en México, un libro que sería una suerte de biblia política de los movimientos estudiantiles en distintos lugares del mundo, de eh, un filósofo de origen alemán, que ya vivía en California, Herbert Marcuse, el hombre unidimensional, cuyo subtítulo era un ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial, fue traducido por un escritor mexicano de mucho rigor, Juan García Ponce. Este libro, tan solo en 68, agotó tres ediciones. Quiero explicar por qué me digo todas estas cosas. Quiero insistir en que algo nuevo estaba pasando en la sociedad mexicana. Para que el libro no es fácil, eh, este libro de Marcuse, es complicado. Todo libro de todo filósofo alemán es difícil especialmente eh, cuando se trata de explicar asuntos de coyuntura a partir de conceptos que son un tanto crípticos tres ediciones <risa> compradas por lectores mexicanos Joaquín noticia además editaba entre otros muchos títulos tan solo en 68 el segundo libro de José Agustín que había publicado en 1966 su famosísimo de perfil que fue junto con Gazapo y Gustavo Saiz, fueron los dos libros que inauguraron la oleada de escritores mexicanos con nuevos temas que rompen con tradición de la literatura mexicana de la Revolución. Se publica Inventando Cuestuario, que son pequeños cuentos de Agustín. La poesía completa hasta entonces de Fray Huerta, en un librito importantísimo que es su, su compilación. En que, y aparte, eh, un libro de Marco Antonio Montes de Oca, otro de Salvador Elizondo, etcétera, etcétera. Los juegos de René Vélez Fabila eh, se había editado el año anterior y aparece una segunda edición en julio del 68. Este es un libro muy antisolemne. Fue el primer libro de Vélez Fabila. René murió hace unos dos años. Él fue profesor de Dabón Xochimilco. Y su primer libro era tan crítico con el establishment literario que nadie lo quiso publicar acabó publicando lo dinero de su familia y fue todo un éxito porque criticaba a los escritores ya conocidos y a las mafias culturales que había en aquella época Editorial Diógenes aparece un año antes y en 68 convoca a un concurso de novela muy curioso un concurso la editorial publica seis libros de escritores jovencísimos y dice, vamos a pedir que los lectores de los libros desprendan un taloncito que viene en el libro, lo manden por correo, lo pongan en un sobre con una estampilla, pues antes había los papelitos que se llamaban estampillas postales. Que uno iba a comprar el correo, lo mojaba, lo metía en unos aparatos que llamaban buzones, no había internet, y llegaban mágicamente a su destino. La gente votó por correo para elegir de entre de seis novelas, todas estas seis novelas narraban vicisitudes de jóvenes, con quejas, con groserías, con palabrotas, con mucho sexo, con algo de droga. Bueno, una de estas seis se llamaba de Margarita Dalton eh, Larga Sinfonía en D, ¿por qué? Larga Sinfonía en D. Hacía alusión al LCD. Que consumieron muchachos que estaban en París, muchachos mexicanos, y les pasan cosas muy graciosas. Bueno, el concurso lo ganó una novela de Orlando Ortiz, que se llamaba En Caso de Duda. Había varias. De, quizá la más conocida es, sin embargo, la de Parvini de García Saldaña, Pasto Verde, que era una novela rarísima, dificilísima, con un lenguaje lleno de juegos de palabras y de imprecaciones. Y fue, entre otras cosas, conocida porque Garcés Aldaña. Murió, eh, se suicidó tres años después, después de publicar un segundo libro que se llamó El Rey Criollo, y se hizo una serie de mitos y leyenda sobre su trayectoria y su personalidad. Había mucha circulación de literatura y creación literaria, e incluso había suplementos culturales. Y ya no tenemos suplementos como esos, el de la revista Siempre, que había aparecido en 1962 dirigido por Fernando Benítez, otra de historia de suplemento que no me detengo a de relatar aquí, y en 68 va ofreciendo a sus lectores materiales para que estén al día en materia eh, acerca de los movimientos estudiantiles en Francia, Estados Unidos, Alemania y otros sitios. Y poco a poco siguen con el tema, pero ya ocupándose del movimiento mexicano. Y publican varios números especiales que reseñan qué pasa en el mundo con el pensamiento crítico que suele ser un pensamiento de izquierda a propósito de la sociedad industrial y la crisis del capitalismo y el papel de los jóvenes. Menciono este suplemento porque a diferencia de la gran mayoría de la prensa mexicana, había allí documentos de calidad y un espacio de libertad, con tanta dignidad y tanta valentía, que después de la matanza del 2 de octubre de 68 ya dijimos lo que pasó, y ya saben lo que pasó, vino un larguísimo periodo de persecución y temor, no solamente aprendieron en la Plaza de las Esculturas a los estudiantes y sus dirigentes, durante muchos días la policía estuvo aprendiendo de, de, de escritores, periodistas, gente y presentes del movimiento, y en ese contexto, en el suplante de siempre, dos semanas después del 2 de octubre, se publica una editorial de Fernando Benítez, que es el escritor que tenía su cargo este suplemento, y Benítez decía lo que aparece en la pantalla. Los miembros del Consejo Nacional de Huelga fueron desnudados y vejados, cosa que no se hace ni con los peores criminales. Los soldados les cortaron el pelo a los estudiantes, los golpearon, los humillaron. 1500 personas fueron indiscriminadamente asignadas en cárceles y campos militares, mientras los enfermeros de las cruces, jugándose la vida... Recogían decenas de heridos y no menos de 40 muertos. Los, los siguientes miles de familiares angustiados llegaron a las procuradurías, a las cárceles, a los campos militares, preguntando por la suerte de sus parientes desaparecidos. Terminaba este largo texto que escribió Fernando Benítez y que se publicó en el suplemento de siempre, con fecha 23 de octubre, pero realmente estaba en los puestos de periódicos desde el jueves 17 granujas y espías se han disfrazado de locos, de jueces y verdugos porque había una campaña en la prensa en contra de los estudiantes la acumulación de hechos ignominosos se hace insoportable nadie ha perdonado a nadie a la hora de la venganza nadie ha reconocido que el movimiento estudiantil con todos sus errores ha supuesto nuestra única posibilidad de verdadera renovación en 40 años la única fuerza capaz de modificar la teoría del PRI de los líderes corruptos, de injusticia del reparto de la riqueza pública la situación trágica de los campesinos y de los indios mexicanos ahora ante el país se abren dos únicos caminos una nueva represión y quizá por ello mismo el reino absoluto del terror y la destrucción de todo lo ganado duramente en estos años o bien la reconstrucción integral de nuestra vida política y de nuestra enseñanza superior eso es yo Benítez y lo publicó, y hay que reconocerlo, el director de la revista Siempre, José Páquez diego en una época de clarísima y alevosa persecución en contra de la prensa. Lo que no hicieron en ese número de Siempre, del suplemento, fue publicar fotografía de movimiento estudiantil, publicar esta foto de una representación artística de un ballet, no sé cuál era, como una alegoría, porque no podía publicar fotos de los muchachos muertos o de los heridos o de las víctimas de la represión, y siempre aparecen a la siguiente semana, y con eso se dejan de ocupar el tema estudiantil, este poema de Octavio Paz, que fue muy serio porque lo mandó Paz cuando no renunció, cuando es destituido como embajador en la India, él había protestado por la represión en Tlatelolco, y escribe este poema que sea México Olimpiada del 68, eh, con una alusión directísima a lo que había ocurrido en la noche triste del Tlateolco. Ustedes ven el texto de paz en la pantalla. El movimiento estudiantil no fue un parteaguas histórico. La historia de México no se organiza antes y después del 68, por una razón muy elemental. Después del 68 las cosas no cambiaron al día siguiente, y al mes siguiente, y al año siguiente, y la década que siguió gran parte de ella, estuvieron marcados por el miedo a la organización, por la imposibilidad para manifestarse con plena libertad, por el temor a expresarse en los medios de comunicación, por la inacción de la sociedad, porque el golpe del 2 de octubre había sido tan pero tan alegoso y contundente que mucha gente tenía miedo. No dije que su suplemento de siempre lo dirigía Benítez y el jefe de redacción era Carlos Monsiváis. Bueno, Monsiváis se va del país, no lo meten a la cárcel, nadie le dice que se vaya, él entiende que tiene que ir y se va a Londres durante dos años, porque tenía indicios de que no podía quedarse en México. Y como es que muchos casos, la actividad social de los políticos <coughs> abre un largo paréntesis y cuando empezaba a recuperarse cuando salen de la cárcel en 1971 los principales dirigentes estudiantiles algunos de ellos forman parte de la organización de una manifestación en 1971 para el 10 de junio y son reprimidos como ustedes ven hay una película reciente, Roma de Cuarón, que se va a exhibir apenas está ganando en todos los festivales entre otras cosas, es un relato del 10 de junio es una película hermosísima por lo demás en 68 los estudiantes se politizaron y compartieron la convicción de que valía la pena rescatar a las anquilosadas instituciones políticas del país. Fue un movimiento de clase media. No es cierto que en el 68 hubo una alianza obrero-campesino-estudiantil, como decían los demás en los volantes de las administraciones, los campesinos estaban muy lejos y los obreros urbanos pues no se interesaban, salvo contadísimas excepciones, en colaborar con los estudiantes. Hubo grupo de izquierda, había núcleos organizados en el Consejo Nacional de Huelga, pero de cerca de 200 miembros del Consejo Nacional de Huelga, no más de 20 eran miembros de partidos políticos, especialmente, quizá 30 del Partido Comunista Mexicano, fue un movimiento en donde había gente que formaba filas en agrupaciones políticas específicas, y la gran mayoría eran estudiantes sin filiación política, fue un movimiento entre otras muchas cosas en donde despertaron las mujeres, no es que estuvieran dormidas, es que no las dejaban salir de sus casas, y las muchachas estudiantes tuvieron el, con el cobijo del movimiento confianza para manifestarse, para expresarse, para vestirse como le la, la gana, para dejar de ir a sus casas en las noches con el, pretexto, que era con el pretexto de que estaban haciendo guardias en las escuelas en huelga, y tuvieron una participación intensísima y valientísima en los mítines en las calles, en las manifestaciones callejeras, hablando como oradoras, como en esta manifestación, en este mítin el 27 de agosto en el Zócalo. Había una inquietud muy extendida por la democracia en una sociedad que era fuertemente conservadora, como dije hace un momento. Este titular del Heraldo de México, que era un periódico muy de derechas, representa un estado de ánimo muy extendido en la sociedad. Cuando nos acababan de reprimir, en vez de decir el ejército golpea, hoy tantos muertos, una cosa más descriptiva, el encabezado de un periódico de la Ciudad de México dice energía contra los abortadores. Así se les tipificaba en segmentos amplios de la sociedad, a los estudiantes mexicanos. Y esta sociedad, por mucho que les pesara a estos estudiantes movilizados o que habían sido reprimidos, tenía como principal interés celebrar y presenciar los Juegos Olímpicos, que era una fiesta deportiva, era un evento político, era una suerte de brinco mexicano a la modernidad internacional, pero también de revalidación del Estado mexicano, quizá por la los Juegos Olímpicos el presidente de las Sorda no admitió que siguieran las protestas, y sin lugar a duda los estudiantes de entonces se sorprendían cuando veían, después de la matanza del 2 de octubre, con qué tranquilidad y con qué regocijo los mexicanos, muchos de ellos, miraban y asistían a los Juegos Olímpicos. Ayer en un suplemento, justo ayer en el diario la crónica, Gerardo Estrada, profesor de las frontera de políticas y que era miembro del Consejo Nacional de Huelga, Gerardo redactó con otro dirigente Maravilloso Escudero el último documento del 68 y en diciembre, en el 2 de Octubre. Gerardo dice, cuando le pregunta Mariquén, ¿y, ¿y qué te duele del 68? Dice lo que nos dolió, nos el 2 de octubre, claro. Pero de alguna manera para mí lo personal lo más doloroso fue el 12 de octubre, el día que se inauguraron los Juegos Olímpicos en el estadio, por cierto, de Ciudad Universitaria, cuando empiezan las Olimpiadas y nos enfrentamos a la indiferencia de la sociedad mexicana. Pues sí, es que era un movimiento muy vistoso en las calles y aislado de gran parte de la sociedad. No obstante ese aislamiento, hoy en día, y aunque hay muchos detalles que no conocemos de cómo se fraguaron decisiones importantes, en 68 hoy en día queda claro qué fue lo que pasó. Y entre otras muchas cosas, se puede reconocer que gracias a 68 se fue renovando el pensamiento mexicano, el pensamiento político, el pensamiento intelectual, la idea que tenemos del país, no lo solo de los académicos y los escritores, sino de la manera como la sociedad mexicana piensa de sí misma y reconoce al resto del mundo fue por eso, y con esto termino un movimiento victorioso a los estudiantes los derrotaron el 2 de octubre hoy a estas horas que muchos de ellos están o los que sobreviven están en un en el zócalo, se puede decir que tienen un movimiento victorioso porque influyó en cambios importantes en la sociedad mexicana estos cambios no lo logró en el 68. No se puede decir que los sindicatos democráticos de los años 70, que la reforma política del 76, que la limpieza y confiabilidad electoral de los años 90 y en este siglo que hemos tenido, se deben al movimiento estudiantil. El movimiento influyó. Su herencia ha sido otra, quizás más no es un espíritu, que cambios no es específicos. Posiblemente estos cambios hubieran ocurrido de todos modos, no lo sabemos, pero sí sabemos que en cada uno de ellos hubo antiguos participantes de los movimientos del 68 que conservaron una suerte de ánimo dual durante toda su vida. Por un lado, sabían que el Estado mexicano había sido capaz de golpearlos de una manera brutal. Y por otro, estaban persuadidos y los que sobreviven los siguen estando de que la democracia se construye paso a paso durante muchos años y ellos saben que de una u otra manera han sido parte de esta democratización a eso yo le llamo el espíritu del 68 el 68 no es propiedad de nadie pero sin esa generación quizá la historia mexicana hubiera sido diferente quizá el lema que mejor resume la lección y la experiencia y el mérito del 68 es este que aparece aquí el 13 de septiembre, después de una larga manifestación que llegó hasta el Zócalo, Miguel Eduardo Valle Espinosa subió a un camión, el de la dirigente de economía, y dijo una arenga en donde, más o menos con esas palabras, decía que lo que ellos habían aprendido durante esas jornadas era algo que nunca se les iba a olvidar, que habían aprendido a ser libres y que esa experiencia iba a ser para siempre parte de su biografía, porque, decía Valle Espinosa, la libertad nunca se olvida vale la pena acordarnos de unos cuantos de sus dirigentes muchos ya murieron Raúl Álvarez Garín ahí lo ven de jovencito declarando ante el Ministerio Público y muchas décadas después hasta poco antes de que murió hace unos cuantos años era dirigente del Instituto Politécnico Nacional era un líder duro hermético, áspero y con una extraordinaria capacidad para suscitar simpatía entre, entre las personas este es el búho que Eduardo Valle que fue dirigente de la facultad de economía él murió hace más años tuvo una carrera pública con muchas vicisitudes y una gran honestidad Roberto Escudero que era dirigente de la facultad de filosofía y letras, él murió hace poquito más de dos años en un accidente doméstico de lo más terrible y estúpido eh, Roberto era muy amigo amiguísimo de José revueltas y él ayudaba a compilar el blog, muchos de los trabajos de este fundamental y muy discutible escritor, novelista y pensador. Escudero mismo tiene sus propios trabajos. Nuestro querido Luis González de Alba, que junto con Escudero era dirigente en la voluntad de los y Letras, y que murió por lesión propia hace exactamente dos años, en los de octubre de 2016. Poco después... Unos cuantos días después del 2 de octubre se publicó, y con eso termino, un texto de José Alvarado en la revista Siempre, que hacía referencia mencionando a una, a muchas o a todas las víctimas del 2 de octubre. Entre las víctimas del 2 de octubre en Tlatelolco estuvo una muchacha cuyo nombre fue conocido en la prensa de aquella época porque se mencionó en los periódicos su caso, que era una jovencita, que acababa de entrar a la universidad y que era edecán de los Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos contrataban estudiantes para atender a los turistas, a los atletas que venían de otros lados esta muchacha muy hermosa hablaba de los idiomas era edecán eh, se, llamaba, se llamaba María Regina Teuscher y su fotografía se publicó en la prensa después de que la habían asesinado me interesa detenerme en el texto de José Alvarado, que es emblemático de lo que desde entonces se pudo pensar de estos estudiantes. Había belleza y luz en las almas de esos muchachos muertos. Querían hacer de México la morada de la justicia y la verdad. Soñaron una hermosa república libre de la miseria y el engaño. Pretendieron la libertad, el pan y el alfabeto para los seres suprimidos y olvidados. Y fueron enemigos de los ojos tristes en los niños, la frustración en los adolescentes y el desencanto de los viejos. ¿Acaso en algunos de ellos había la semilla de un sabio, de un maestro, de un artista, de un ingeniero, un médico? Ahora son solo fisiologías interrumpidas dentro de pieles ultrajadas. Su caída nos hiere a todos y deja una horrible cicatriz en la vida mexicana. Y terminaba este hermoso y valiente texto de José Alvarado, años atrás había sido rector en la Universidad de Nuevo León, era escritor y cronista, entre otras publicaciones y la revista siempre, terminaba diciendo lo siguiente, no son ciertamente páginas de gloria las escritas esa noche, pero no podrán ser olvidadas, nunca, por quienes jóvenes hoy harán mañana la crónica de estos días nefastos. Entonces, tal vez, será realidad el sueño de los muchachos muertos, de esa bella muchacha estudiante de primer año de medicina, y el de la Olimpiada caída ante las balas con los ojos inmóviles y el silencio de sus labios que hablaban cuatro idiomas. Algún día una lámpara votiva se levantará en la plaza de las Esculturas culturas en memoria de todos ellos. Otros jóvenes la conservarán encendida. Muchas gracias. Era nada del 68, si es que hay alguien que no, que pudiera no haber salido nada, eh, haber escuchado esta magnífica conferencia, le da un panorama eh, muy, muy completo, a pesar de, la, de, de, que, de que un movimiento que duró varios meses y que ha tenido tantos análisis, eh, tantos relatos. Eh, en el breve lapso de, de las dos conferencias eh, eh, hemos escuchado no solamente un panorama muy, muy completo, sino muy lúcido, cómo corresponde siempre, como decía al principio en la presentación de, de Raúl, a, a las características de gran pensador de, de Raúl. Es el...